Los ciudadanos estamos perplejos frente a la agresividad de la fuerza pública que ha venido reprimiendo la protesta ciudadana. Eso nos lleva a convocar a un encuentro de ciudadanos y de organizaciones sociales el día 3 de octubre a las 5 de la tarde en la carrera 17, número 33 a 51, con el propósito de organizar acciones ciudadanas pacíficas y contundentes para poder... Eh, evitar que la protesta ciudadana sea eliminada a través de procesos judiciales y también a través de la represión de la fuerza pública.